Mi nombre es Belén Rojas Silva y quiero invitarlos a participar del seminario Claxo Memorias y migraciones, en el cual soy coordinadora y docente. En este seminario, más que enfocarnos en las preguntas clásicas de los estudios de la migración, por qué la gente migra, por qué se instala, por qué las migraciones se reproducen, vamos a partir de la base que todo proceso migratorio y sus subprocesos asociados, emigración, inmigración, retorno, constituyen siempre escenarios fértiles a la rememoración. Y esto en lo que respecta a los sujetos que emigran, pero también a las sociedades de origen, de tránsito de destinación que pueden estar involucradas en sus trayectorias. Desde ahí queremos avanzar e insistir en el carácter político del encuentro entre las memorias y los desplazamientos. Queremos abordar y visibilizar los conflictos y disputas que están asociados a dicho encuentro pero también detenernos en el potencial creativo que de ahí puede emerger en relación a la reelaboración de los relatos de la pertenencia. Con este objetivo, queremos promover una perspectiva analítica basada en una discusión teórica rica y diversa, y que siempre se mantenga en diálogo con las realidades nacionales y locales y las iniciativas individuales y colectivas que desde ahí puedan emerger en relación a la memoria y las migraciones. Finalmente, Queremos proveer a nuestros estudiantes de herramientas críticas de reflexión. Queremos instarlos a interesarse por estas problemáticas, a profundizar en ellas, pero también queremos acompañar y fortalecer sus propios procesos y proyectos de investigación.